Tío, que parece que hay un... por atrás, tío. Escucha, ¿no estará por aquí el chaval y se habrá cojonado. Sí, la puerta esa está abierta. A lo mejor hay alguien. Sí. Bueno, bienvenidos a un gameplay comentado de Urbex Estamos en una fábrica de, de fotografía que es una fábrica de una marca eh, yo diría que es como de las más conocidas que hay o sea, es de las más importantes o de las más importantes que fueron ya que años atrás tenía, era como el número uno y bueno, pues hemos venido aquí un poco a explorarlo a mirarlo y decir que bueno aquí vinimos justamente hace como más o menos estuvimos por marzo y no pudimos entrar porque tenía como seguridad y bueno pues esto está visitable y como veis pues bueno está un poquito destrozadete de pero vamos a ver si hay cosas interesantes ¿quién es? gracias vamos a ver bueno, pues esta es la típica sala que seguramente era de oficinas que bueno ahora mismo está vacía la han vaciado bastante o sea, esto no es que se lo hayan llevado, sino que cuando ha cerrado pues se lo han llevado todo. Y esto es pues el, lo que es el hall principal de todo lo que es la fábrica. Uh, he pisado ya algo que no debía. Y bueno, pues ese es el acceso principal y como ves es bastante diáfano todo esto, lo que era el hall principal. Bueno, en esa sala en la que está en la que estáis es donde estaba todo lo de los turnos y todo. Mira, si te fijas aquí, por ejemplo está empiezan siempre a las 8 y terminan a las 9. Sí, sí es verdad. Sí. Eh, eh, eh, Solo hay de 8 a 9. Eh eh, eh mira, alarmas. También Vinieron de ERCA y al detector 27 magnético trape almacén donde la claraboya, etcétera. Ese ya no hace nada. Pero sigue dando fallos el detector 30, dual central del almacén. Sí, Tenían fallos ya. El 30 en medio del almacén. Se eh, ha fallado. Todo eso que ahí son las alarmas, o sea, todas las alarmas que tenía el maldito edificio. O sea, tenía tenido bastantes. Por todos lados, ¿eh? Impresionante. ¿Pero qué alarma hay en el centro de un almacén? Pues como no hay un sensor ahí arriba puesto, por pues si sí pasa alguien ahí, pero pues es que hostias, ¿eh? Mm. Lo veo yo muy. No sé. Se han dedicado a romper y punto. lo han venido. Y esto es como otra. ¿Qué aparato es ese? Pues vamos a ver. Mira, esto es para controlar. Coño, pantalla, secciones, monitor. Si sí, miráis justamente a la derecha ahí hay una sala de proyecciones y a mi izquierda hay otra sala de proyecciones y esto pues es la galería central pues donde tendrían los proyectores y bueno hay un montón como de cajones y, y cosas pero están todas vacías hay como unas fotos pues sí serían como del sitio este cuando estaba en funcionamiento hay como de una exposición, hay de, del bar, gente y esta que es como la que más nostalgia da que es como la parte de la cafetería donde se observan a dos chicos jóvenes y bueno pues que se ve ahí como que se estaban divirtiendo y tomando algo Ya vamos a subir justamente a la planta de arriba y vamos a ver qué nos encontramos por aquí huele a, a cigarro eh hay algo para ti mira lo de seguridad <ríe> No puede ser. Sí. Pero creo que le no pasado de seguridad. Tienes ahí. He hecho una ojalada revista. Anda. Mm, ya yo tiene. Algo de entretenimiento para. No, nos podemos, salir, ¿le podemos no? dejar aquí. Sí, ¿le pongo... Yo creo que cuando termine ya. ¿no? ya? ¿no? De ya? podemos dejar aquí nos vamos ya aquí. O sea, que hay un plano justo de todo lo que son las instalaciones que está bastante detallado. Aquí es donde ahora mismo estamos, que son la parte de las oficinas. Y luego esto es el almacén que es donde vamos a ir. Después de que veamos todo esto, y digo yo, ¿por qué tanto plano aquí? Está todo, está la memoria y el proyecto entero. Está el proyecto de construcción tío, entero. No se sé qué hace aquí, pero es entero, tío. Todo. Si ¿Quieres saber algo de aquí? Ahí está. Está ahí tú. Alguien se ha dejado aquí una mochila. Álvaro, ¿esta mochila es tuya? No. Alguien se ha dejado aquí una mochila. Alguien se ha venido aquí a estudiar francés. Te lo juro. No, no, se lo estoy viendo. Prisiones. Prisioneros de la geografía. Hostia. Y aquí. Tú, tú, tú, tú. tú. Llaves de casa, tío. ¿Quién se deja esto? Esto nadie se lo puede dejar así, porque así. Era su sitio particular. Espérate, tío, que parece que hay un... ¿Por tío? ¿En serio? Ah, no, no. Ah. Sí, sí. ¿Tú esto es de broma? Alguien se ha dejado un... A ver si funciona Increíble, tío, increíble Esto es súper surrealista tío. Qué loco, se deja su puta mochila en... Y las gafas, tío bueno, tampoco es que hagan mucho. O sea, porque yo veo igual. Pareces intelectual. Su nombre de teléfono, tío. Escucha, no estará por aquí el chaval y se habrá cojonado. Sí, pero le... le voy a llamar, tío. Sí, sí, coño. Hostias, es que esto es serio, ¿sabes? Hola, buenas. Eh, Eres aquí? Ah, vale. Que mira, te llamo porque he encontrado una mochila tuya con un portátil y todo aquí. Sí. Sí, sí. O sea, eh, ¿la has perdido o algo? En un bar y, y te lo robaron. Sí, pues nada, si te viene bien quedar a esa hora ahí, te llevamos a la una y media, ¿no? Vamos a pasar por ahí, a la una y media. Tengo ya tu número de teléfono y si pasa algo te llamo, ¿vale? Venga, tío, hasta ahora. Se la han robado en un bar, pero alguien la ha tenido que tener aquí. Sí. Es raro que esté todo y esté aquí. Ya, muy raro. Y esto lleva... Todos... Yo vine el lunes y yo vine el miércoles Nosotros y la puerta, el esa, la puerta esa la puerta estaba abierta o sea que alguien ha venido ayer ayer o hoy a lo mejor hay alguien pero de todas formas o sea alguien roba una mochila y no se no se lleva nada yo te voy a ser sincero yo te diría que el chaval este te ha dicho eso pero en realidad el chaval este probablemente estuviera aquí con otros chavales se la dejara y no sabe ni dónde sí o bueno, a, a lo mejor, bien. como viene todos los días, dice, pumbia, luego por la tarde cuando vaya. Yeah. Que no te extrañe, sí, sí, sí. se diera cuenta por la mañana de mierda, me he dejado eso ahí. Y dice, bueno, luego cuando vaya voy Estaba ahí en la, en la... Sí, Estaba ahí. De abajo. ahí. Y he dicho, bueno, será de Álvaro y tal, pero he dicho, no me suena esa mochila. no Vale, pues ahora mismo estamos justamente en lo que es el almacén. He cambiado ya el sistema de grabación porque me estaba dejando el brazo y como esto está oscuro pues era un poco más complicado. Y bueno, esto está, pero oscuridad total, es un almacén inmenso, o sea, súper grande. Y como veis, pues aquí están todas las estanterías donde guardaban todos los productos. Todo lo almacenaban aquí y son pasillos enormes y súper altos. La verdad es que impresiona bastante. Justamente todo esto es la línea de, de producción donde pues allí justamente al fondo es donde estaban todos los productos que almacenados entonces esto dependiendo de dónde iban pues los iban transportando por estas cintas que justamente iban hasta el fondo y al fondo justamente es donde están ya los camiones bueno, pues la verdad es que todas estas cintas son bastante bastante largas y echando un pequeño vistazo eh, lo que es el almacén era muy muy grande, o sea, era increíblemente grande. O sea, no me jodas, qué puto zapato es este. Va, mirad, es enorme. Fijaros el mío y fijaros el de esta persona. Dios mío, qué coño, esto debe ser un 48 por lo menos. Vale, pues justamente aquí llegamos a lo que es el extremo de, de lo que es la cadena de distribución donde pues justamente tenemos aquí doble cinta, una por la que entran los paquetes y otra por la que suben y bueno básicamente pues aquí habría una persona que cogería el paquete y ya pues lo llevaría al otro extremo que es donde estaría la zona de los camiones para distribuirlos a tiendas, hogares o cualquier sitio de esos. Es perfecto. ¿eh? Hay que este está un poco un cuesta abajo y hay que frenar justamente cuando llegas al final porque si no básicamente te caes y como está poco apuntándome hacia mí no veo una puta. Pues... Vamos a hacer una carrera de cajas y básicamente va a ser este el recorrido que ven, venimos por ahí y el primero que llega aquí es el que gana Yo lo tengo más difícil porque justamente por aquí está la rampa y me tengo que agachar y tú básicamente tienes todo vía libre, se juega en desventaja Creo que es algo limpio, o sea nada de juego sucio Uah. Yo doy la Uah. salida eh Espera que se me ha roto mi caja <risa> Vaya 3, 2, 1, ya ¡Ah! ¡Ah, no, aquí vemos como va en cabeza, Álvaro se está quedando y yo me dejo la cabeza. ahora no se queda. y sigue, y se sale del plano, por Dios, qué velocidad. Y ahora, Álvaro no está allí, atrasado. ni se acaba de A ganar la carrera. ¡No! Winner te puedes ir retirando Álvaro, esto no es lo tuyo. Ha sí, sido una gran no, carrera, mire. por ¿Quién me has puesto esto? No vale, tío, no vale, Son trampas, o sea, son... Son trampas, no, tú mismo no. lo has dicho. Son eh... cosas de, de, de la... De... <risa> vale, pues justamente ahora me ha llamado el, el chico este de la mochila. Así que, así que hemos salido y vamos a devolvérsela. Porque me ha dicho que está justamente aquí fuera ya esperando. Tío. Buenas ¿Qué tal? Muchas gracias, eh me he salvado un poco la ¿Qué? vida ¿Pero cómo cojones llega eso ahí Creo dentro? No tengo mi puta idea, tú, o sea esto Estaba en el... Y me despiste y perdí la mochila eso es un centro comercial de...? Sí, está, está por ahí Y... Y yo qué sé, pues ha acabado aquí donde estaba, estaba... Sí, sí, o sea, estaba aquí dentro. O sea, sí, hay un despacho es que, por ahí. Ver, por hay ahí, un, un despacho de donde fuman porros y no todo. O sea, si te la roban, bueno, qué joder. <risa> encima, o sea, no se lleven nada. O sea, sí, pues, si no, es raro, la verdad. O sea, yo creo que se la habrían cogido, la habrían llevado ahí. Hmm. Y, o sea, pero ya la voy. Claro, cuando me habrían dicho, por. vamos a dejarla ahí y vemos lo que hacemos. O sea, llevabas las pues, gafas, sí, llaves, estaba por Estaban mis llaves de, llaves de, casa, de casa, sí, Pero, ¿qué ha sido hoy? No fue ayer. ayer. Claro, ya. Me despisté momento y el, pienso, el, que cojones, el lunes. El lunes, el lunes, sí, el lunes no estaba, no estaba. Nosotros vinimos el domingo y había nueve chavales que se creían que eso era suyo, así que... Sí, sí, es verdad. Oye, pues vale, nada, tío. Eh. Vale, nada gracias la, a todos, venga. Nada mal que la has recuperado, ¿vale? Venga, pues gracias. Tío, venga, tío, tío hasta hasta luego. Luego. ¡Buen día! Aquí tenemos el equipo completo de, de drones. Tengo el gimbal que lo tengo jodido y está como vibrando, así que va a ser una puta mierda porque me va a tocar. Eh, cambiar el gimbal y, no ca y no es barato así que ha sido una exploración bastante intensa bastante curiosa, un poco random y nada, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo, cualquier cosa que queráis me lo ponéis por los comentarios, darle me gusta compartirlo y si no estáis, suscribiros y nada, nos vemos la próxima semana o, o la que viene no sé cuánto tardaré en editar el próximo vídeo pero eso, nos vemos hasta luego, Puta vida que tengo la lente rayada, ya todo va a cambiar de el lente a ver si me patrocina. <risa> no, la, la cosa no entra. Con paciencia todo entra. Lo que molaría ahora, es lo que es? <risa> <risa> y a la mierda los drones. O sea... Los te lleva los hasta abajo. <risa>